Entonces él va a tomar macarrones Pero si a mí me encanta el pollo Pues macarrones entonces Ya verás lo grande y fuerte que te pondrás Tu madre tiene razón El pollo se te puede atrancar Pues nada Yo quería pollo pero macarrones Dale la vuelta a esta situación Déjame tomar mis propias decisiones Es mi derecho Dood, dood, dood, dood, dood, dood,